¿Cómo estás? Está Andrés Lusson Founder de Primera Reunión. Este video que vas a ver es un fragmento de una clase que di sobre cómo escalar el proceso de ventas inbound. Pero puntualmente acá lo que vas a, es, lo que vas a ver es la importancia de tener todo documentado. De tener un sistema donde todos los procesos que vos vas creando estén en un lugar que sea, haya una única fuente de la verdad. Y que cualquier persona que ingrese a tu empresa, sobre todo ahora en tiempos que que los equipos se forman de manera más remota, más digital. Bueno, que haya un, un lugar para tener esto eh, documentado y que todos hablemos un mismo idioma. Espero que te sirva. Eh, Andrew, una de las cosas que hiciste vos fue, entraste, dijiste, sí. bueno, me, me voy, a, me voy a, tocar, me va a tocar manejar este proceso, listo. Entonces, voy a armar una especie de Notion o aplicación o Word, para decirlo de una manera Google Docs, ¿no sí. importa? pero donde va a decir, a ver, eh, voy a estructurarlo de esta manera. Vamos a tener un SDR que va a tomar directamente sr de los inbounds y otro SDR que va a tomar los outbounds. De ahí va a pasar un account executive a cada uno y lo voy a diagramar de esta manera, donde tenemos este tipo de proceso y donde si no califica, ¿qué pasa si no califica? Se califica, ¿qué pasa si se califica? Al mismo tiempo, eh, cómo medir los KPIs, ¿no? Y vamos a medir así los KPIs y vamos a hacer este proceso de flujo de información. Eso es lo que vos recomendarías entonces a todos los que están acá escuchando que hagan sí. para sus empresas, ¿no es cierto? Que se armen sí. su propio template para cada uno de estos procesos. Sí, de hecho, nosotros tenemos una wiki que se llama la wiki, que es donde definimos cada proceso con un dibujo ¿no? y con eh, diferentes cuestiones desde cuestiones técnicas de cómo hacer el proceso ABC, qué apretar en el CRM ahí usamos Loom que es para grabar videos este, hasta también cuestiones de contenido como diciendo, che, todas las veces nos ponen esta objeción, ¿qué decimos esta objeción? ¿Cuál, cuál, ¿por dónde puede salir de esta objeción? entonces, todo lo que vas aprendiendo lo que está bueno también es que tengas esa mentalidad de que haya un, una, una cultura de aprendizaje continuo para que esas cuestiones también las vayan subiendo ahí y eso pueda permanecer actualizado. Pero si vos después tenés que eh, sumar gente al equipo, y sobre todo remoto, que veis como que lo demás se suma, es, esos documentos son claves. Me surge la duda, Andy, no, no la pregunto a nadie, están preguntando cosas buenísimas, que probablemente algunas las tomemos más a para el final, pero la pregunta mía es, ¿cada cuánto se juntan para hacer este aprendizaje? O sea, pues uno va volcando un montón de cosas a, a ese wiki. ¿No? ¿Qué, ¿Qué tienen? ¿Una reunión semanal, una reunión quincenal para ver este tipo de aprendizajes? Mira, no es un proceso fácil porque cada uno está con sus cosas y tenés que cerrar y cada uno tiene sus presiones de, de objetivo, entonces como que, no sé, sea, en mi caso cuesta eh, Nosotros lo que tenemos ahora es como una persona que, que es la encargada de los procesos y la documentación se llama Sales Enablement pusimos una persona Me gusta entonces, el nombre Claro, entonces es el dueño eh, Leandro, que es el chico que hace esto Él es el dueño de la wiki Es el dueño de los procesos Entonces, él tiene que saber Que eso esté actualizado y que Tiene que tener la cultura de cuando se baja un proceso Se hace una pregunta, se cambia algo Que eso se vea, es como, bajarlo a la wiki Leandro, es como la frase que más le digo bajarlo a la wiki <risa> Entonces, este Y también con los vendedores, tipo, bájalo a la wiki Por ahí los vendedores No... Eh, no tiene no tienen que por qué completar, ¿viste? Como que tampoco, no está en su job description por ahí. Entonces, bueno, si no no, no, no, no sé, yo no, no los obligo a eso. Lo les digo dejame un comentario en la wiki. Yo después lo, lo termino de, o sea, cuando yo no tenía en session y lo hacía yo, lo completaba yo después, ya bueno. O sea, con lo cual ya para las próximas contrataciones lo vas a incluir en el job description. Sí, tal cual. Pero bueno, sí lo que está bueno es que busquen, eh, cuando busquen perfiles, está bueno